residentes en la provincia Santa Bárbara de Samaná salieron a las calles a protestar de forma pacífica este lunes, exigiendo a las autoridades la instalación del circuito 24 horas de energía eléctrica y la mejora del servicio de agua potable. Sí, buscándole ¿Este es la que a esta marcha ¿Este es con el de lo lo norte, con el circuito La Luz, que, que no tenemos luz hace seis meses y no tenemos luz. Entonces por eso tenemos esta marcha aquí. A Bárbara Samaná, diciéndole a los políticos que traten de escucharnos una vez más, estamos haciendo de una manera contundente, diciéndole que nosotros necesitamos a Ede Norte una luz justa que podemos pagarla. Ahora mismo tenemos más de cinco meses en el Limón Juanavicenta y la zona saleraña. Le pedimos al presidente de la República que no haga una visita sorpresa al distrito del Limón de Samaná. Luego de la marcha, los protestantes se reunieron con representantes de la empresa que provee electricidad y el gobernador de la provincia Samaná, Enriquillo Lalani. Joanny Cordero, NTN, su noticiero regional.